En este video tutorial les vamos a explicar los diferentes tipos de foros que podemos encontrar en un aula virtual podríamos clasificar los foros de la siguiente manera como foros para la comunicación y foros de aprendizaje o para desarrollar actividades dentro de los foros de comunicación nos podemos encontrar el foro de aviso y el foro de uso general el foro de aviso normalmente lo vamos a encontrar en el bloque general o cero del aula virtual en este tipo de foro solo participa el profesorado y los alumnos recibirán en su correo electrónico notificaciones de esos mensajes. También podrán acceder al aula virtual y leer los mensajes dentro de este foro. En el foro de uso general, en este tipo de foro, tanto el profesorado como el alumnado o, o participante del aula virtual pueden participar en este tipo de foro, creando temas o debates y respondiendo a los mismos. El foro estándar es un foro similar al foro general. Lo que cambia es su presentación, es decir, tanto los temas abiertos como el acceso a la respuesta están en una misma página. Pasemos a continuación a los foros de aprendizaje. Aquí tenemos tres tipos. Foro, cada persona plantea un tema. El foro, debate sencillo. Y el foro, pregunta y respuesta. En el foro, cada persona plantea un tema en este tipo de foro cada alumno o estudiante podrá crear un tema de debate en el foro sencillo está formado solo por un debate o tema abierto por el profesor y de forma encadenada van apareciendo las respuestas de los estudiantes el foro pregunta y respuesta en este tipo de foro en primer lugar el alumnado eh, responderá a la, a la pregunta o la propuesta del profesor y una vez que responda se visualizará a continuación la respuesta del resto de compañeros o compañeras a continuación vamos a crear un foro para ello activamos la edición del aula virtual y situándonos en el bloque o sección central seleccionamos añadir una actividad o un recurso en la pestaña de actividades seleccionamos foro. Para configurar un foro solo es necesario cumplimentar dos apartados, el, el apartado general y el apartado de suscripción. Veamos. En el apartado de general vamos a cumplimentar el nombre del foro. En esta ocasión vamos a poner foro para las consultas de los alumnos. En descripción se recomienda, siempre se indique la finalidad de la actividad, así como las recomendaciones de uso y participación. A continuación, en el tipo de foro, marcamos, en este caso vamos a seleccionar el foro de uso general, ya que el foro que queremos crear tanto participa el alumnado como el profesorado. El alumnado para plantear sus consultas y el profesorado, e incluso hasta los propios compañeros para resolver esas cuestiones. el siguiente apartado que les comentaba es el apartado de suscripción es importante configurar este apartado porque si nos suscribimos a un foro todos aquellos mensajes que vayan apareciendo en el foro los recibiremos como notificaciones en nuestro correo electrónico entonces es importante configurarlo en principio vamos a tener cuatro tipos de, de suscripciones la suscripción opcional en la que permitimos que el alumnado en este caso se suscriba a este foro la suscripción forzosa es que desde un principio están todos suscritos y no se podrían dar de baja en la suscripción automática están desde el comienzo de la creación del foro suscritos todos en este foro pero damos la oportunidad que se den de baja y la suscripción deshabilitada que no permitimos la, el alta la, o la suscripción en este tipo de foro en principio la suscripción que vamos a dejar por defecto va a ser la opcional en la que nadie está suscrito pero si alguien lo desea podrá darse de, de alta o suscribirse recuerden que la suscripción lo que significa es que recibe notificaciones o copias de los mensajes del foro al correo electrónico pero Accediendo al la aula virtual, todos podríamos acceder a ese foro, leer los mensajes y participar. Con estos apartados que acabamos de cumplimentar, ya tendríamos creado este foro de uso general. Pero como ven, hay otros apartados como la disponibilidad, que podríamos indicar cuándo se abre este foro y la fecha límite o de cierre. También podríamos indicar si permitimos que se adjunten archivos, la capacidad de cada uno de esos archivos adjuntos, incluso habilitar el contabilizador de palabras también en el bloqueo de discusión podemos bloquear un foro por inactividad o por el número de mensajes que realice cada participante configurar la calificación de cada una de las aportaciones de los estudiantes así también podríamos indicar si este foro es grupal o se participa de forma individual y por último tenemos que también podemos configurar la restricción de acceso y cuándo se finaliza esta actividad en estos últimos apartados de eh, calificación si la actividad es grupal o individual y el seguimiento en esta actividad dentro del aula virtual lo veremos en otros eh, videotutoriales tutoriales específicos como les comentaba solo cumplimentando el apartado general y el de suscripción podríamos ya dar por finalizada esta configuración y lo que nos queda es pues guardar cambios, regresamos al aula virtual o también podemos guardar cambios y ir directamente a la ventana del foro. Vamos a guardar cambios y volver al aula para ver cómo se ha creado. Una vez que guardamos cambios, ya vemos que el foro de consulta se ha creado en esta en esta sección. Como ven, los foros se representa por este icono y ya nosotros lo relacionamos con la actividad de foro. Al acceder a este foro, nos vamos a encontrar el botón para poder añadir un tema de debate o de discusión. Al guardar el, el foro, vemos que está creado en la sección. Todos los foros se identifican con este icono. Y al tener habilitada la edición, tenemos el icono de mover y podemos mover este foro de una sección a otra o incluso moverlo entre los elementos de una misma sección. En el lápiz podemos modificar el nombre y si accedemos a editar, editar ajuste, pues accedemos a la configuración del foro. Vamos a crear eh, un tema de debate. Para ello accedemos al foro. Y esta sería la página principal de un foro, donde aparece el nombre del foro, su enunciado, las recomendaciones y el botón para crear un nuevo tema de debate. Vamos a crearlo y cumplimentamos los siguientes apartados, el asunto y el mensaje. En asunto ponemos el título. Y en mensaje pues pondríamos toda la explicación, recomendaciones que queremos que el alumno lea. finalmente enviamos al foro, pero antes de enviarlo vamos a ver las opciones avanzadas. Accedemos a las opciones avanzadas y nos permite juntar un archivo a este mensaje, incluso habilitar o configurar la fecha de inicio y cierre del mensaje. Es interesante configurar la fecha de inicio cuando queremos programar los mensajes, porque se habilitarían esos mensajes en la fecha y hora que vayamos indicando en esta ocasión vamos a habilitar la fecha de inicio y guardamos o en este caso enviamos al foro ya se ha creado el mensaje o el tema de, de discusión, de debate y está cronometrado, nos aparecerá la palabra debajo de cronometrado cuando esto nos va a indicar cuándo se va a habilitar este mensaje para los estudiantes a la derecha nos vamos a encontrar quién ha iniciado el debate quién ha iniciado el último mensaje en esta línea de debate si tenemos réplica ...incluso si nos queremos suscribir a un tema específico dentro de este, de, de este foro. Le damos a la opción de suscribir y estaríamos suscritos en este, en este tema de debate. Y en el icono de los tres puntitos nos vamos a encontrar que podemos marcar esta discusión... ...como favorita o marcamos la estrella que está aquí a, a la izquierda. Podemos fijo, fijar este tema como principal y siempre aparece en, en primer lugar... O bloquear este debate para que, eh, evitando que participen eh, los estudiantes. Si nosotros queremos que el alumno eh, responda a este mensaje, a la hora de acceder al mensaje, van a encontrar la opción de responder. Responde. Y aquí indicarían su respuesta. La respuesta del estudiante. Respuesta. Y le dan a enviar al foro. Aquí como vemos... Vemos el mensaje del profesor, el mensaje del estudiante y de forma encadenada aparecerían todas las respuestas del resto de, de estudiantes Volvemos a la página principal del foro Y a la derecha nos vamos a encontrar un icono de engranaje con varias opciones Editar ajustes para acceder a la configuración También podremos aquí elegir, seleccionar el tipo de suscripción de modalidad de suscripción, la opcional, la forzosa, automática Incluso si estamos suscritos, podríamos o darnos de baja o suscribirnos a este foro. No solo al tema, como nos habíamos suscrito anteriormente, sino suscribirnos a todo el foro. O si estamos suscritos, darnos de baja, como les comentaba. Y lo más importante aquí es que podemos gestionar la suscripción de los participantes del aula virtual. A través de esta opción. Por último, si accedemos a Preferencias y seleccionamos configuración del foro podemos establecer la configuración general de todos los foros dentro de un mismo entorno para ello nos vamos a encontrar en la configuración si queremos habilitar o no un resumen de los mensajes del foro si lo queremos habilitar de forma completa o por tema si queremos suscribirnos de forma automática a todos los foros una vez que participemos la forma en la que queremos visualizar las respuestas eh, de los estudiantes, de los participantes dentro de un mismo debate y en seguimiento del foro nos vamos a encontrar el rastreo del foro y, la, y sobre la configuración de las notificaciones en el rastreo del foro esta configuración viene ya establecida en la configuración de un foro que la habíamos marcado como opcional y completamos esa configuración estableciendo que sí queremos que se resalten esos mensajes de esta manera, los mensajes que estén le sin leer o que sean nuevos se resaltarían. Y por último, en las notificaciones podemos configurar que una vez que leemos las notificaciones o esos mensajes que nos llegan al correo electrónico, se marque el hilo como leído o que no se marque como un mensaje ya, ya leído. Una vez que establezcan esta configuración general, como les comentaba, de los foros de un mismo entorno, le damos a guardar cambios Volvemos a la página principal y accedemos al a aula virtual. Pues esto sería la configuración de, de, un, de un foro dentro de un aula virtual como actividad o como un espacio de comunicación. Antes de finalizar, recordarles que una vez que terminen de trabajar o configurar sus actividades, deben cerrar la sesión. Y si tienen alguna duda sobre esta actividad tipo foro, pueden ponerse en contacto con la unidad docencia virtual. Thank <music> you.